Si cliqueaste para ver este video, quiere decir que estás haciendo una plaqueta electrónica o un PCB o estás buscando una manera mejor de hacer tu plaqueta. Mi nombre es Patricio, estás viendo cómo hacer un PCB y este es el canal de Ingear. Hay muchas maneras de hacer una plaqueta hay que ver las exigencias que tiene tu circuito muchas veces es conveniente diseñar pistas anchas e islas de diámetros lo más grande posible pero esas son condiciones de diseño y ahora nos vamos a centrar puntual y específicamente en cómo llevar adelante la fabricación del circuito comencemos lo primero que vamos a hacer es realizar una impresión del circuito a realizar donde las pistas se vean en blanco, sí, ¿por qué en blanco? Porque nosotros vamos a utilizar luz ultravioleta para curar una resina y la resina va a proteger el cobre. Sabiendo esto, las pistas tienen que estar en blanco y el resto tiene que estar en negro eso lo pueden configurar muy sencillo en cualquier programa de diseño una vez realizada la impresión lo que vamos a hacer es recortar aproximadamente unos 5 milímetros alrededor del tamaño de la placa para no tener inconvenientes en otras partes del proceso en este momento podemos aplicar el negrecedor de toner que lo pueden comprar eh, por internet o en algunas casas donde vendan insumos para serigrafía el negrecedor de toner lo que va a hacer es oscurecer un poco el toner para nuestro caso no es tan importante pero ayuda luego con nuestro PCB y una esponja de acero lo que vamos a hacer es el, al PCB es muy importante quitarle eh, la protección que trae de fábrica para que se pueda almacenar el cobre sin que se perjudique eh, esto hay que retirarlo con una esponja de acero que sirven para limpiar las ollas, eh, preferiblemente que sea esta, que son más finitas y descartables. Bueno, y pasarle eh, a la placa hasta que quede toda rayada y se retire la laca protectora. Teniendo todo esto listo, para la siguiente etapa vamos a necesitar la plaqueta ya pulida, la impresión de la plaqueta, agua, eh, si es posible con un pulverizador, el famoso film azul para hacer plaquetas, una laminadora. Estas se pueden conseguir en internet o en librerías, se pueden conseguir. Eh, son económicas y la verdad que es una inversión que vale la pena. Lo primero que vamos a hacer es, con unas tijeras, vamos a cortar el film azul del mismo tamaño de la de la placa que vamos a hacer vamos a ver que de los dos lados no es igual el film hay un lado que es como más liso y otro lado que es como más blando hay un lado que es más duro y el otro como que es más blando entonces lo que vamos a hacer es con las uñas en una esquina vamos a marcar y del lado que se rompe el film que es el lado más blando vamos a despegar la lámina protectora. Luego vamos a aplicar agua sobre la placa. Esto lo que va a hacer es ayudar a disolver un poquitito la resina que está, eh, lo, lo azul es resina, en este film es una resina fotosensible. Vamos a colocar el film en la placa, vamos a sacar sin apretar demasiado algunas burbujas y un poco de agua va a salir también y lo vamos a meter en la laminadora, lo posible boca abajo. primera vez. Este proceso lo vamos a repetir tres veces. Esa es nuestra receta. Eh, ustedes pueden elaborarlo de la manera que quieran. Pueden hacer pruebas pasando más veces, menos veces, depende también del tamaño de la placa. Si van a pasar una plaqueta que es muy grande, el problema que van a tener es que, que se va a enfriar muy rápido el rodillo y lo van a pasar varias veces, que es mejor que sea primero de un lado, después del otro. Así van pegando mejor. El, diferentes partes de la placa una vez realizado el proceso les va a quedar algo como esto para la siguiente fase de la fabricación de nuestra plaqueta vamos a necesitar adhesivo sólido para papel, aceite liviano y una isoladora nosotros nos fabricamos este dispositivo con tubos de luz ultravioleta eh, colocados en el fondo del están el viejo como para hacerlo más sencillo pero hay un montón de otras opciones que las pueden encontrar en internet Lo que vamos a hacer es, en primera instancia, aplicar adhesivo en la placa sobre la lámina que está encima de, de la resina fotosensible y vamos a pegar con mucho cuidado la placa, la, la, el impreso que vamos a, a transferir Bueno, ¿qué sucede? Nosotros estamos utilizando un papel normal, no tiene transparencia pero el aceite Hace que no tengamos que adquirir algún fotocromo, algún papel vegetal especial. No, lo hacemos con lo que tenemos en casa. Aplicamos un poco de aceite y voilà. Resulta que el adhesivo no es soluble en aceite, es soluble en agua. Con lo cual no se va a despegar, se va a adherir. Lo que vamos a lograr es, que el, es hacer que el papel se vuelva transparente y la luz ultravioleta alcance a la resina. 5 minutos. Vamos a ver... Bueno, se volvió más transparente porque con el tiempo se transparenta más. Vamos a sacar... Perfecto. No sé si se llega a ver. Bueno, ahora vamos a sacar la lámina transparente que está arriba de la resina. Ahora al estar seca es más fácil de retirarla. No sé si se llegan a apreciar las pistas. Esa es la resina que está seca, que se ve más oscuro. Para la siguiente etapa lo que vamos a necesitar es una bandejita plástica, un cepillo de dientes que no se va a poder usar más para dientes, el polvo revelador. Vamos a proceder de la siguiente manera. Primero vamos a colocar un poco del polvo revelador en la bandeja. una cucharadita es suficiente, luego vamos a colocar la placa, vamos a agregar el agua caliente, vamos a colocarlos así, y vamos a agregar el agua caliente en donde se encuentra el polvo revelador, hasta tener la placa totalmente sumergida. Una vez que se haya disuelto toda la resina anunciada, la retiramos, la espagamos con agua limpia y la secamos con papel con mucho cuidado. Una vez que tengamos limpia la placa y hayamos enjuagado bien la bandeja plástica, vamos a colocar la placa dentro de la bandeja y vamos a aplicar percloruro férrico hasta lograr tapar toda la superficie de la placa. Luego para acelerar el proceso vamos a agregar agua caliente encima de la placa sin salpicar. Tenemos que tener en cuenta que el, si el percloruro es comprado en una casa, en una química industrial, lo que vamos a conseguir es un percloruro más puro. Por lo general, en las casas electrónicas lo venden ya diluido en agua porque acciona mejor diluido en agua. Pero hacerlo de esta manera es mejor porque al agregar el agua caliente le estamos dando temperatura, con lo cual va a accionar más rápido. Lo que podemos hacer para acelerar también es dando pequeños movimientos, eh, ayuda mucho para la realización de la placa pero igualmente tenemos un truquito para todos aquellos que tienen impresora 3D hemos desarrollado un programa el cual eleva la temperatura de la cama y eleva el carro permitiendo hacer ese movimiento de vaivén para agilizar el proceso una vez realizado el proceso de eliminación del cobre nos vamos a encontrar con la placa en estas condiciones donde tenemos esta la resina que protegió al cobre que nosotros queríamos que quede y pasamos a la siguiente etapa vamos a necesitar soda cáustica y agua caliente vamos a depositar unos granos de soda cáustica y colocar agua caliente nuevamente para que la soda cáustica se disuelva en este proceso lo que vamos a hacer es retirar la resina que está encima del cobre que nosotros rescatamos. Podemos agitar para acelerar el proceso. Ahora vamos a pasar a hacer el perforado de la placa. Una vez que el agua con la soda cáustica elimina toda la resina nos vamos a quedar con esto. Lo que podemos notar es que realizamos unos agujeros marcados ¿sí? de un diámetro de medio milímetro para realizar más fácil la tarea de perforado. Vamos a utilizar una madera de sacrificio para no dañar la mesa y hay varios tipos de mechas para realizar este tipo de trabajo. Están las de metal duro que vienen en este formato o también vienen en este formato. Y están estas que son de acero rápido que son las que se consiguen en cualquier ferretería. Particularmente recomiendo las de acero rápido porque tienen menos filo, sí, porque tienen menos filo. ¿Qué sucede? Las de metal duro, apenas tocan la placa hacen el agujero donde cae la mano, esto sirve mucho para una máquina, pero como nosotros no tenemos una precis la precisión de una máquina, lo que vamos a hacer es utilizar la de acero rápido que posee un poco menos de filo y un poco menos de ángulo en el filo, entonces al apoyar la mecha sobre el agujero automáticamente se va a centrar y va a salir perfectamente centrada sin tener ningún otro tipo de problema espero que este video les haya sido de gran utilidad y tengan muchos éxitos en sus proyectos. No se olviden de darnos el like y suscribirse a nuestro canal. También pueden visitarnos en nuestra página www.inja.com.ar Muchas gracias.